Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de los portagafas porque los portagafas están muy muy de moda. En estos momentos podemos encontrar variedad de portagafas, antes teníamos modelos clásicos, serios y aburridos. Ahorita los podemos diseñar de muchas formas, entonces hoy les voy a mostrar dos diseños que pueden realizar muy fácil desde la comodidad de su casa y les voy a mostrar también algunos portagafas que nos han llegado a nuestras tiendas y a nuestra página. Bueno, les voy a mostrar el primer gafas que vamos a realizar el día de hoy. Como ven, es muy lindo, es sencillo, pero es muy, muy elegante. Entonces, a mí me encanta porque hemos combinado diferentes materiales. Como ven, hemos combinado el cristal de Swarovski, hemos colocado dijes en golfi, pero esos son con baño mate, que son súper lindos. Cuando uno los va a contrastar con el golfi brillante, quedan súper lindos. Aquí tenemos dos. Uno que es esta carita que a mí me encanta, ya la vamos a ver más cerca. Una lunita. Y este que es un dije en poliéster, a mí me encantan las hojas rotas, soy fanática de las hojas rotas, me encanta. Entonces como ven, queda una combinación súper linda y yo no, he, no me gustaba, nunca me ha gustado utilizar portagafas, pero digamos que ya estoy muy metida en la onda y me encanta porque son fáciles de llevar, no dejo las gafas en todo lado porque antes la dejaba en todo lado, ahorita las puedo utilizar, me encantan, como ven, me la pongo. Y me queda como un collar, entonces me monto al carro con las gafas, estoy en la bodega, estoy en la oficina, estoy en todo lado con mis gafas. Mis gafas no es que sean muy lindas, pero digamos que las voy a, las adorno y las pongo más lindas con este accesorio. Ya lo vamos a ver. Bienvenidos. Bueno, aquí les traigo los diferentes diseños que tenemos de los portagafas que ya los pueden encontrar en las tiendas. Que recuerden que estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. Y también en nuestra página web. Entonces tenemos unos diseños súper lindos, súper novedosos. Estos, digamos, de acá, los, que, los del cauchito, que eran como los clásicos, los tradicionales, pero ahorita han llegado estos que son súper modernos, me encantan. Podemos utilizarlo con cualquier diseño y se va a ver súper bonito. Los tenemos en cuatro tonos, que es el plateado, el dorado, este que es un poquito más oscuro y en rojo, en, como en el oro rosado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver este. Súper bonito, además que tienen el, la argollita, se puede abrir fácilmente, entonces podemos utilizarla sin problema. No viene soldada, entonces simplemente la abrimos, recuerden que tenemos que abrirla siempre eh, como alando hacia, hacia arriba o hacia abajo. y ya Entonces aquí les voy a mostrar uno de los diseños que ya había hecho en tono plateado y ya la utilicé aquí. Estos ojitos turcos a mí me encantan, me parecen súper lindos y quedan muy bien con una cadena plateada delgadita, como la vemos acá. Esta cadena es en aluminio, entonces también es súper bueno porque el aluminio no nos pesa. Entonces quedan súper lindos para portar nuestras gafas. Le coloqué esta borlita, encontrar digamos que las borlas con las argollas plateadas es un poco complicado pero como he utilizado uno, una cadenita de ojitos turcos, pues no me pareció mal, me pareció que se ve súper bonita, además hace contraste. Entonces aquí les muestro, ella estira, ahora cuando hagamos el, el gafas, les muestro cómo las colocamos. Entonces tenemos esta también, en amarillo, en doradito, y, como les muestro, y estas son las tradicionales. Entonces ya depende del diseño que ustedes quieran realizar, pues van a escoger, porque ya tenemos gran variedad, ya no tenemos sola, solamente los sencillos, los tradicionales, sino que también tenemos otros muy lindos, novedosos y modernos. Vamos a realizar el primer porta portagafas. Vamos a coger una cadena de 45 centímetros y vamos a cortarla por los 27 centímetros. Digamos que aquí la tabla de diseño súper, nos da una gran ayuda, porque podemos medir exactamente dónde queremos. Yo la coloco aquí y en los 26 centímetros es que voy a cortar. Listo, ya tenemos la primera parte de la cadena que es un tramo de 26 centímetros. Ahora vamos a coger un pedacito de hilo golfi de 6 milímetros y vamos a colocar uno de estos dijes que son súper lindos que es en oro mate. Entonces el contraste con el oro golfi brillante es súper bonito. Vamos a colocar aquí vamos a colocar y vamos a hacer un entorchadito. Recuerden cómo tenemos que coger la pinza. Vamos a hacer un ojito. Aquí como ven la, la pinza tiene grande, o sea el, el tubito de la pinza es bien, eh, se va como desvaneciendo. La idea es que donde ustedes ubiquen el hilo de ese tamaño le va a quedar la argolla. A mí siempre me gusta ubicarla en, la, en las últimas partecitas para que el ojito no me quede tan grande, como que no se note y se vea como parte de la cadena. Entonces, acá voy a coger la cadita y la voy a colocar en el. Entonces ya la coloqué y vamos a hacer el entorchadito. Así que siempre nos tiene que quedar bien pegadito y vamos empujando con el dedo, con la uña. Vamos Listo. entonces aquí como yo estoy trabajando con todo el carrete no lo he cortado entonces por eso es que decidí colocar primero la luñita para no tener que estar cortando y así no desperdiciamos el hilo aquí vuelvo y hago el entorchadito de esta forma aquí se me va a cortar pero aquí ya más o menos calculo cuánto se me va a ir entonces yo voy a cortar a este pedacito y aquí voy a colocar el resto de la cadena y la voy a colocar aquí entonces cierro el entorchado puede ser una dos dos vuelticas máximo para que no se nos vea muy largo entonces aquí ya vamos con la primera parte ahora vamos a cortar tres centímetros ubicamos acá entonces aquí voy a colocar mis 3 centímetros uno, dos, tres, aquí y vamos a cortar. Bueno, ahora vamos a colocar la carita, entonces la vamos a colocar acá, así, esta carita me encanta. Vamos a hacer lo mismo, recuerden las pinzas, como las deben de, to de coger, aquí voy a colocar... El, el pedacito de cadena que ya venía trabajando recuerden que primero estamos haciendo un lado cierro y cortamos como va quedando de linda volvemos a hacer lo mismo Vuelvo y cojo el resto de la cadena. Recuerden que hemos tomado una cadena de 45 centímetros, pues que son las que ya vienen armadas. Entonces, aquí ya vuelvo y hago el entorchadito. Voy a cortar lo que sobra. Y vamos a tomar otra vez los 3 centímetros. Bueno, ahora vamos a tomar una argollita, y la vamos a colocar en el extremo de la hoja rota, ya viene con dos huequitos, tiene uno aquí arribita como lo ve y otro que está aquí en la puntita, que forma parte de su diseño. Entonces aquí la vamos a colocar y vamos a colocarla en la cadena. La cadena nos quedó de pronto con un pedacito del, del corte que hicimos ahora, entonces nos toca quitarlo porque si le dejan de pronto ese pedacito de la cadena eso les puede dañar las, las blusas entonces hay que cerciorarse y quitarle bien el pedacito vamos a colocar vamos a colocar primero pues la, la argollita una argollita de 5 milímetros y vamos a colocar la, argolla, la hoja rota primero esta parte de abajo y vamos a cerrar nos tiene que quedar bien cerradita para que no se nos vaya a abrir la cadena. Ahora cogemos otra argollita y vamos a colocarla en la parte de arriba. Y aquí vamos a colocar el otro extremo de la cadena con la que veníamos trabajando. Listo, entonces ahora ya colocamos la hoja rota, vamos a cortar otra vez a los 3 centímetros. Y aquí vamos a colocar un cristal de Swarovski, súper lindo. Miren, Estos me encantan, además que estos aurora boreal, pues son bonitos porque se adaptan a, todo, a todos los colores. Es muy lindo, lo vamos a abrir. Yo les recomiendo que cuando trabajen los cristales de Sorops que vuelvan y los guarden en la misma cajita y no los en la misma bolsita y traten de no combinarlos con otros cristales. Ustedes los pueden guardar y los, los colocan en su organizador. Es aquí cogemos el hilo, vamos a colocarlo. hacer el ojito nuevamente lo hemos hecho, recuerden que estamos haciendo un, un, un lado del, de nuestro porta gafas y exactamente lo mismo lo vamos a hacer para el otro colocamos, vamos a cerrar ya este es el extremo de la cadena del portagafas Entonces aquí ya cerramos este ojito pues lo voy a hacer un poquitico más grande que los anteriores ni eso como organizarlo, a perfilarlo, que me haya quedado bien hecho. No, no lo voy a mover mucho porque igual puedo picar como el cristal, entonces pues la idea ya no es moverlo mucho, porque le puedo quebrar de pronto alguna de las puntitas. Entonces ¿sabes? lo voy a dejar. Y vamos a colocar este, es súper lindo. Y vamos a cerrarlo. que cerrarlo bien, que me quede bien pegadito para que no se me vaya a salir ustedes le hacen la prueba si se les llega a salir porque pues ahí si sí se nos cae al piso entonces, ese es el extremo como ven ese fue el que hicimos ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado ese es el pedacito entonces ahora lo que tienen que hacer es empezar igual por la luna por la carita tienen que revisar el sentido en el que están y la hoja rota bueno aquí ya hicimos el otro pedacito el otro lado del portagafas y ahora vamos a colocar a terminarlo con este con el portagafas y ya nos quedó Nuestro lindo accesorio Recuerden que ya no solamente es un gafas no, ya, simple, ya ya forma parte también de un accesorio, se ve como un collar, se ve súper lindo, o sea que si tiene sus gafas colgadas, pues ya la van a lucir de una forma totalmente diferente, porque se va a ver súper bonito. Sus gafas van a quedar hermosas, como las mías, pues que no son tan lindas, pero pues la verdad no son bonitas, pero me adornan mucho, mi, mi cadena las adorna mucho. Ahora vamos a hacer el otro. Entonces para este vamos a coger esta cadena de ojos turcos, que la encuentren en la tienda. Bueno, vamos a tomar 45 centímetros de esta cadena y en los extremos vamos a colocar los la cadenita de ojos turcos. Ella viene con 10 ojitos, entonces vamos a colocar 5 y 5 a cada lado. ¿Listo? Entonces vamos a contar los 5, 2, 4, aquí 5. Vamos a abrir y vamos a separarla de esta argollita. yo ya tengo los cinco ojitos que voy a trabajar a los dos lados y vamos a tomar una argolla bueno, vamos a coger la argollita esa argollita ya la abrí aquí y vamos a pasarla por la cadena la argolla tiene que ser de 4, de 0.7 de milímetros de grosor para que nos pueda pasar por la, la cadena entonces aquí cogemos un extremo de los ojitos, y lo vamos a pasar por acá, cerramos, vamos a hacer el otro, cogemos otra argollita, la vamos a pasar aquí el extremo y cogemos la cadenita. nos tiene que quedar bien cerrada la argolla para evitar que la cadena se nos salga por la argolla, porque es una cadena muy delgada, entonces aquí, este es súper fácil y rápido de realizar, recuerden que esta cosita yo se la quito, vamos a pasar la argolla, aquí vamos a, aquí, no, aquí no podemos cerrar porque vamos a colocar este porta gafas, este entonces, este no es como estos de acá que tienen la argollita y que podemos abrirla. Entonces, antes de cerrar la argolla, la vamos a pasar. Y cerramos. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Si quieren, pueden hacerla en este lado con una argollita más grandecita. Porque en este no tienen cadena, pero para colocarla en la cadena... Sí, tiene que ser una argolla de 0.7 milímetros para que le pueda entrar a la cadena Entonces aquí vamos a pasar por el ojito y por el portalazo de silicona. Bueno, ya hemos terminado los accesorios que hicimos, fueron estos dos el día de hoy. Son súper fáciles y rápidos de hacer, este tiene un poquito más de trabajo, pero igual es muy rápido eh, para realizar y son lindos, elegantes... Eh, muy muy lindos entonces aquí les vamos a mostrar como otras alternativas que tenemos para que ustedes también puedan desarrollarlas aquí tenemos una que es con unas piedritas con fósil cadena de aluminio que la cadena grande eslabones grandes están muy muy de moda en este momento entonces aquí hemos combinado unos eslabones más grandecitos y también le colocamos eh, otra cadenita un poquito más delgada pero son de aluminio, entonces lo bueno de trabajar con cadenas de aluminio es que ellas no, no, no, no pesan, entonces es fácil de portar las gafas, de, las, de tenerlas colgadas, es súper linda. La otra es esta que se las había mostrado al inicio, la plateada, que también trabajamos con ojitos turcos, son súper bonitos y son un poquito más delgados, también trabajamos con las borlitas como para que le dieran un toque eh, un poquito más vivo. El último que les voy a mostrar es este, que es en Indian Glass. Es un tono rosado pálido, es súper bonito. Y para combinarlo me parece que le queda muy bien el tono rosa, el portagafas tono rosa, porque viene con la combinación de las piedras. Bueno, les voy a explicar rápidamente cómo se colocan los portagafas. Pues, por ejemplo, en este vemos que está el, este cel es de silicona. Simplemente colocamos la patica de las gafas aquí y la colocamos, yo realmente tengo a veces mi duda si uno lo tiene que colocar más hasta, hacia este lado o más hacia acá, pero yo creo que ahí es como la posición porque cuando uno les, se las va a colocar pues no le va a estorbar ni con el pelo ni nada, entonces para mí sería ahí, esta es con esta la de silicona, la otra es esta, es igual, tienen lo mismo, simplemente las colocamos y las colocamos donde se nos ajuste mejor, a mí me gusta como la mitad. La verdad, no sé bien dónde se va acá o más acá, pero yo creo que la posición debe ser como aquí. Miren cómo se ven de lindas. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden que todos los productos los pueden encontrar en nuestra página de internet o en nuestros puntos de venta. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Chao, chao.